andaron a hablar de la base neurobiológica de los procesos de aprendizaje entonces eh, ahí tienen por ejemplo una neurona de verdad ¿ya? de nuestro laboratorio con una tinción clásica que se llama la tinción de Golgi esta es una neurona de la corteza ya la vamos a hablar más adelante esta es una neurona fresquita de la semana pasada ¿ya? que les traemos puro filete ¿ya? neurona fresquita de la semana pasada que primera vez que esté en mi laboratorio estamos haciendo Extinción Golgi porque queremos resolver un problema que tiene que ver con nuestro proyecto de déficit atencional, pero ya le hablaré de eso, ¿ya? Entonces, estructura básica de la neurona. Bueno, mi email ya todos lo conocen, así que uno va a saltar. Y eso que hay ahí no se ve muy básico, ¿verdad? Esas son imágenes de la neurociencia del día de hoy, ¿ya? ¿Son reales? Esas son reales, no son animaciones, no es Pixar, ni... Ni, ni, ni nada, esos son neuronas reales con un, algún método de tinción de inmunofluorescencia moderno ya vamos a ver todas esas cosas entonces, aquí tenemos que llegar, aquí está la neurociencia del año 2018, ¿ya? entonces está, está complicada la cosa visualmente se ve complicada adelante ah ya, eso suele pasar por allá hay asiento por ahí, ya entonces, ¿cuál es la idea que ustedes tienen en general de una neurona? Esa es una idea súper eh, básica es una estrellita con brazos y una de ellas termina en otras ramas como la de un árbol, es como la idea clásica que ustedes tienen ¿ya? Eh, ¿ustedes han visto imágenes tal vez en libros de <risas> o, en neuronas con distintas formas ¿ves? como estos dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal del cual vamos a hablar en unos minutos o han visto estas actividades también neurona no, mucho más simple ¿ya? Eh, la próxima vez vamos a trabajar con hacer unas cosas más con de mano ¿sí? no sé si tan básico como eso pero vamos a hacer alguna actividad ¿eh? pero también eh, al profesor a que le gustan y al otro profesor le gustan las neuronas más complicadas por ejemplo esta que es las neuronas de verdad. Entonces, como ustedes tienen que empezar a, a entender esta complejidad, mire qué fotos más bonitas. Yo me quedaría horas viendo estas fotos, son preciosas. Para entender la complejidad, esta estructura es muy importante, de la cual va, vamos a hablar mucho en la próxima clase, que se llama el hipocampo. Que algo tiene que ver con la memoria, con el Alzheimer, uno lo ha escuchado por ahí, entonces... Vamos a, a vamos a hablar de eso. Entonces, pucha, ¿cómo la hago para explicarle de las complejidades de las neuronas y no simplemente decirle como lo que ustedes ya saben del colegio, que el soma, o sea que el cuerpo de la neurona, que el axón, que las dendritas, que el terminal sináptico Bueno, y muchos profesores estarán de acuerdo conmigo que tal vez la mejor manera de hacerse cargo de eso es contar un poco de una historia y en este caso les voy a contar la historia de dónde viene el concepto de neurona ¿ya? entonces para eso vamos a retroceder a la década del, o sea, la época del 1700 con este señor que se llama Marcello Malpighi italiano eh, fue un anatomista muy conocido y que él fue el primero que hizo una observación y una descripción de algo que podrían ser como las entidades que conforman el cerebro entonces él hizo lo siguiente que con una tinción, esto una, es esto una, un una interpretación de una, de una observación que él hizo en microscopio usó una tinción de tinta china y él se imaginó de que eran como una especie como de ¿cuál es el nombre que sale ahí? como glandulitas ¿ya? <coughs> y de las cuales salían tubitos ya entonces eso es lo que esa era su observación científica, su descripción del fenómeno Ya, entonces, Malpighi pensó eh, que estos glóbulos eran una especie como de fuelle por decirlo así, y que estaba un poco influenciado por las ideas previas eh, a ver, me salté la diapositiva eso eh, de la visión como aristotélica del cerebro ¿a qué se refiere? Que, que Aristóteles decía que el cerebro era como un simple órgano de enfriamiento ¿no ¿ya? se encarga de enfriar el cuerpo y lo más importante era el corazón. Y eh, también el Hipócrates describía que el cerebro es una glándula que su única función era producir flema. ¿ya? Entonces, con esas, eh, como dice una frase muy famosa, toda observación está cargada de teoría, con esas ideas, él eh, eh, se le ocurrió de lo que observaba con la técnica que ocupó. Eh, eh, era, la mejor descripción era en que eran gandulitas que tenían un tubito excretor y por ahí botaba ciertas sustancias digamos. bueno, años, años después, eh, bueno, bastante años después, se pueden fijar el, estos señores, en el año 68 decidieron, bueno, ¿cómo andaba tan perdido Malpighi? hicieron esa, bueno, eso, si hubieran sido chilenos hubieran dicho eso, pero ¿cómo se le ocurrió eso? entonces ellos repitieron el experimento de Malpighi se consiguieron armar un microscopio más o menos las condiciones de la época de Malpighi y hicieron la misma tensión de tinta china y su interpretación es que lo que Malpighi vio es lo que llamamos en ciencia un artefacto o sea algo construido por el método ¿ya? que lo que hacía que ese, los vasos sanguíneos del cerebro se contrajeran y formaran estas como vesículas estas glándulas ¿ya? que era artificioso, no era un fenómeno real, era un fenómeno producido por el método ¿ya? Eh, Malpighi tiene un, un libro que se llama Ópera Omnia que traducido del latín al español significa las obras de Marcelo Malpighi en, en literatura en latín van a encontrar muchas óperas omnia de mucha gente ¿ya? <coughs> suena, suena bonita, es como que todo su trabajo lo plasmaba en un libro. ¿ya? Y las ilustraciones son preciosas. Aquí un ejemplo nomás. Esa es la contratapa del, del libro. ¿ya? Tenía poquitas habilidades para el dibujo el señor Malpighi. ¿ya? Envidiable. Bueno, más adelante, Luigi Calvani eh, hizo esta famosa observación. Entonces, en esa época ya se conocía algo que se llama la electricidad estática. Este aparato que hay aquí es un aparato para generar electricidad estática. La misma que ustedes cuando, en época de verano, cuando está seco, se sacan un chaleco o algo así y suena que son chispitas, esa electricidad estática. Entonces, este es un aparatito que se hace frotar con un... Eh, bueno, en esa época, la mejor resultado se obtenía con piel de gato. Entonces tenía pegado una piel de gato y, y sacaba una potente chispa ¿ya? Bueno, hoy, hoy día hacer eso sería poco ético ¿no? eh, entonces lo que él, él hacía su experimento de electricidad estática también se dio cuenta que con los mismos aparatos que podía acercarse y ver que saltaban chispas eh, si él tenía una disección de una rana en que separaba un poco estas cosa que ya la habían denominado los nervios ¿ya? Eh, y le acercaba el metal eh, se produce contracción muscular ah entonces él decía eh, decía que que en realidad lo que hacía el, el metal era facilitar una especie de flujo de energía animal electricidad hacia los músculos, de los nervios hacia los músculos ¿Ya? eso es lo, lo que interpretaba el señor eh, el señor Galvani el señor Volta más o menos de la misma época pensaba un poco similar pero en realidad no estaba muy de acuerdo eso de que el animal fuera capaz de producir este flujo de electricidad eh, sino que él ya estaba experimentando con las famosas pilas de ahí viene el nombre voltaje ¿no? y que las unidades de, de potencial eléctrico es en voltios entonces el señor Volta eh, dijo que en realidad es el fenómeno del señor Galvani se producía porque como él usaba unas pinzas que estaban hechas de dos metales, ahí se producía una diferencia de potencial lo cual implicaba un cierto voltaje y eso era lo que estimulaba finalmente los músculos. ¿eh? Entonces no, no, no estaba muy de acuerdo con esa visión. Eh, hay otro señor muy importante que se llama, bueno yo no sé, holandés, ¿Será Anthony Van Liebenbock o algo así? ¿Ya? Que es como, conocido como el padre de la microscopía, porque este señor se dedicó toda su vida a fabricar microscopios. Él era un comerciante, ¿ya? Y se dedicó a fabricar microscopios microscopio y perfeccionó la técnica de la microscopía. Entonces, el microscopio más famoso, yo estoy seguro que han visto usted ilustraciones de eso, este de acá, en que ponía la, la muestra en, en la punta de ese como alfiler, y aquí el, el microscopio consistía en un lente nomás. Un lente súper chiquitito, así como los que usan lente aquí. Era pequeño, un lente de aumento, que estaba puesto. y la muestra la ponía en la punta de eso, entonces podía hacer observaciones. Entonces este era como el. era como el celular de la época porque era portátil, así, era, lo podía llevar al campo, digamos. Porque había otro microscopio que él tenía que era un este no podía andar llevando, pero este era, era como súper práctico. Entonces, iba ahí y le sacaba la foto, pero con el lápiz la al lado, así, ¿ya? Entonces, era muy bueno para ir a la naturaleza. Entonces, este señor eh, realizó muchos dibujos, ya que no existía la fotografía en esa época. Realizó muchos dibujos, y, una, y este es un dibujo más o menos eh, clásico de él, que es eh, la sección de un nervio óptico de, por ahí creo que de rana o algo así, ¿ya? Y hizo la siguiente observación que vamos a hacer como un zoom aquí. Cada, ustedes ya saben que cada una de estas cosas se llaman los axones del nervio óptico. Y se percató que al medio no, no, no había como un tubo, sino que había una especie como un colapso. ¿sí? Por eso es que se ven como, como rayitas. Entonces él interpretó que por ahí eh, debería a, haber un tipo de fluido. De hecho, eso es lo que pasaba. Si se sacaba rápidamente... Y se dejaba un rato, se veía que escurría un fluido. ¿ya? Ese fluido hoy por hoy lo llamamos axoplasma, que es el, el, el contenido de los axones. ¿ya? Entonces, él, él pensó, mira, que en realidad el sistema nervioso consistía en esta serie de tubos que transportaban este axoplasma. Entonces, un señor, de la misma lo conocido al, al señor Bock de la misma época, se le ocurrió hace una idea, le digo, no, esta es la mía, aquí yo encontró como la general idea lo que pasa que él hizo un aparatito que sería como una especie de urlero, ya para sacar el contenido del, del axón y se puso a verlo con los microscopios disponibles en la época y se dio cuenta que habían como muchos como puntitos ¿ya? como pequeñas partículas y él pensó que no aquí esta es la mía estos son los espíritus animales. ¿Ya? esto es lo que mueve al ser humano y que lo que pasa es que esas pelotitas al moverse por estas cosas producían el movimiento del organismo ¿Ya? entonces el... esa fue la idea que se le ocurrió a este señor en base a las observaciones que se había hecho el señor Lubbenbach. hay otro señor ya un poquito más, más tarde bastante más tarde que enseñaba el señor Purkinje que empezó a perfeccionar las primeras técnicas anatómicas para estudiar el sistema nervioso entonces aquí viene un concepto biológico que se llama la fijación de tejido eh, el gran problema que tenemos los neurocientíficos para estudiar el sistema nervioso que es que si lo ponemos en un microscopio no vemos nada porque es como una gelatina transparente ¿ya? Entonces en mi laboratorio tenemos los tremendos microscopios para poder ver cosas que no se pueden ver, eh, si es que uno no las mata y usa una técnica que se llama fijación. La fijación básicamente es, cos es lo que usted hace cuando cocinan un bistec, ¿ya? Las proteínas cambian de estructura, entonces cuando cambian de estructura se vuelven más densas y uno puede observarla, ¿ya? Pero el problema que tenemos los que trabajamos con neuronas de verdad que tenemos que tener una óptica especial porque a simple vista no se ven entonces él desarrolló varias técnicas de tensión pero solamente podía ver el detalle como grueso del cuerpo de las neuronas, pero fíjense está bastante decente, había una neurona y podía distinguir ahí una, una parte central que era el núcleo de esta pequeña célula que se llama neurona y él describió estas esta neuronas que se llaman hoy por hoy se llaman neuronas de Purkinje, que forman parte del cerebelo ¿Ya? Eh, esto es con una técnica moderna, eh, una célula de Purkin. ¿ya? Entonces el señor estaba viendo, no sé, pues un, un octavo de la película de verdad. O sea, estaba viendo solamente digamos, esa parte con su técnica. ¿ya? Entonces faltaba mucho para que se desarrollaran técnicas para que realmente pudiéramos ver la neurona en su total magnificencia. Aquí, este es un señor al cual yo me saco el sombrero, si usara sombrero, eh, el señor Otto Dieters, anatomista alemán. Entonces, este señor desarrolló eh, una técnica que era disectar las neuronas. Entonces, con el, el, eh, fíjense, lo, com, eh, disectar. ¿qué significa disectar? Significa que con un cuchillito y con un microscopio, tú empiezas a, a sacar uno por uno los componentes, de estas células de la neurona, fíjense, esta cosa es chiquitísima, y después lo sacas aparte para poder distinguir qué cosa va conectada con qué cosa. ¿Ya? Y estos señores lo hacían a mano, ¿ya? Esta es una locura, o sea, no, no me imagino cuánto tiempo se demoró en hacer eso. 1800. Claro, eh, aquí dice 1834, 1863. Entonces este es un dibujo, un esquema de lo que él hizo. ¿Ya? Eh, y aquí ya podemos hablar de que es eh, poder distinguir las estructuras que ustedes ya conocen: el soma, el axón, la dendrita. ¿Ya? Pero no fue hasta que este otro italiano, los italianos han hecho grandes contribuciones a la neurociencia y lo siguen haciendo, no fue hasta hace la aparición del señor Camilo Golgi. Que él inventó un tipo de tensión particular que no nos pegamos el gran salto de conocer la diversidad neuronal y la cantidad eh, la variedad de células que hay en el cerebro y en las distintas áreas del cerebro ¿ya? entonces él inventó el método golgi ya no sé si el bueno formalmente se llama el método de la tensión de plata pero todo lo conocemos como el método golgi ¿ya? De hecho, para mí fue muy emocionante la semana pasada que mis estudiantes de doctorado hicieron una atención de Golgi. Ahora ahora la cuestión es re fácil porque uno compra el kit, ¿ya? No no hace esta cuestión así, no, no, no, compra el kit, además son cosas medio tóxicas, entonces, un kit súper seguro. Le resultó como la quinta, ¿ya? Pero todavía no está depurado porque la neurociencia tiene que ver con la artesanía también de hacer las cosas pero está bastante decente, no, no para mostrarlo en una publicación científica, pero sí para trabajar con eso. Entonces yo me emocioné, como se emocionan los neurocientíficos, ¿no? Me emocioné, <risa> dije, hoy día valió la pena levantarse, ¿Ya? vi algo nuevo en el laboratorio, no, porque uno ve puros problemas siempre, ya Oiga, probé, ya perderé esta y la cuestión, no. Que <risa> me entregaron conocimiento científico de buena calidad, y eso es lo que uno espera de un estudiante de doctorado, digamos. ¿Ya? Entonces Camilo Golgi hizo un gran trabajo eh, describiendo, aquí ya tenemos lo que Purkinje no había podido ver, ¿verdad? Miren qué preciosa esa estructura. Eh, eh, y empezó a, a, a describir detalladamente la diversidad de neuronas presentes en el cerebro. Entonces aquí está lo que yo les estaba mostrando al principio, es que la, neuroni la humilde neuronita... De, un, de una zona que se llama la corteza primaria de, de ratón. ¿ya? Y aquí podemos observar algunas cosas que no observábamos antes. Por ejemplo, claro, aquí está el cuerpo de la neurona. Eh, Estas tienen un, un axón súper chiquitito, entonces, no, entonces no, no se alcanza a ver. Y, pero lo que sí se ven estos tremendos árboles que se llama el árbol dendrítico. Y si ustedes ponen atención por suerte estos data shows no están tan malos como los de otros que se usan para pregrado pero aquí ustedes alcanzan a ver yo juro que alcanzan a ver esas como pequeñas protuberancias que le salen no sé si dan cuenta voy a apuntar acá va eh, se me perdió ahí está ven que salen como pequeñas como protuberancias eso se llaman espinas dendríticas que es el lugar donde ocurre la sinapsis ¿ya? y los cuales vamos a aprender en el taller ¿ya? <coughs> Entonces, esto es precioso, esto es esto casi como para jubilarse. ¿sí, no? Bueno, y utilizando la misma técnica, había un señor que se llamaba español, o sea, que, se, que es español, perdón, que se llama Santiago Ramón y Cajal. Y no como decía un estudiante, el señor Ramón y el señor Cajal, no, es la misma persona, o así sea, que no se confundan. Lo aprendieron en Los SATS, Santiago Ramón y Cajal es la misma persona. ¿Ya? Eh, yo creo que el más grande científico español que ha existido nunca. ¿Ya? Y el señor Santiago Ramón y Cajal, eh, utilizando la misma atención de Golgi, eh, eh, pasó algo muy interesante, que visualizó el sistema nervioso, o una idea del sistema nervioso totalmente distinta al señor Camilo Golgi. Y esto es una cosa súper bonita. Nosotros, bueno, tiene implicancia epistemológica. Nosotros, en realidad, los científicos formamos parte del experimento. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra experiencia personal. Y uno ve, a veces ve lo que quiere ver nomás. Los científicos no somos muy distintos del resto de ustedes. ¿Ya? Entonces uno ve lo que quiere ver nomás. Entonces él vio, generó una idea totalmente distinta a Camilo Golgi con la misma técnica. Entonces <ríe> Golgi pensaba con su técnica que, claro, podía detallar, eh, como esta imagen es clásica de Golgi, del hipocampo, eh, pensaba que, claro, todo podía detallar eh, en muy buen detalle cada una de las neuronas presentes en esta estructura, por ejemplo. Pero él pensaba que todo estaba conectado entre sí. Y de hecho, si ustedes ponen atención y empiezan a seguir cada una de esas neuro neuronitas pequeñas, como que todo era como conectado entre sí. Nos da la idea de que fueran entidades separadas. Entonces, a eso le, se le llamó la teoría reticular de Golgi. Es decir, que todo el sistema nervioso en realidad estaba conectado con todo. Ah, bueno, eso ya lo dije. En cambio, Cajal, con la misma técnica, insisto, con el mismo grado de maestría que Golgi, llegó a una conclusión totalmente distinta. Entonces, fíjense, por favor, eh, una neurona, neurona y se ve claramente que las neuronas están separadas entre sí. Es más, Cajal tuvo la patudez de pensar de que había un flujo de información de algo. ¿En esa época no existía el concepto de información? Y le puse una flechita y se fijan. Entonces que había como un flujo de información, de contenido... Claro, aquí están las flechas al público de la izquierda esas son las flechitas ¿ya? pero son flechas así como las antiguas te digo, o sea, como de arco y flecha claro, ya y aquí están las neuronas y fíjense que como cada neurona está como separado el uno del otro, como que no están da la sensación de que son entidades independientes y esto de que la dirección de que fluía el estímulo nervioso o la respuesta nerviosa en realidad se le ocurrió a Cajal, así como... Dicen las malas lenguas de la época que Cajal lo que hacía era que en la noche se tra... quedaba trabajando hasta muy tarde haciendo sus tinciones y en la mañana se levantaba muy temprano, tomaba su tazón de cocoa, se sentaba en la cama y se ponía a dibujar de lo que había visto en la noche anterior. ¿ya? Y él se imaginó esto, pero estaba en lo correcto. Esa es la parte bonita que me gusta contar. Eso lo aprendí de un libro que escribió el hijo de Cajal, ¿ya? que también decía que se odiaban con Golgi a muerte. Y como él era español y español era visto menos que el italiano, eh, se contaban que en los congresos, imagínense un congreso de anatomía, que es fome, pero era como, entretenido, era como muy interactivo, porque todos tenían, no, no existía esto como del póster, ¿ya? Entonces eh, llegaban con su microscopio hizo muestras entonces él contaban que él tenía como que ir a arrastrar a la gente, un poco menos a los académicos de otras universidades mundiales, oye, venga a ver mire lo que tengo acá, en cambio todos hacían cola para ver al gran Camilo Golgi ¿ya? pero él tenía que andar ahí rebuscando, porque pucha el español no, ¿Cachai? eso decía el hijo de Santiago Ramón de Cajal ¿ya? bueno, eso ya lo dije no obstante, los dos recibieron, tuvieron que compartir a regañadiente lástima que no había como video en esa época, no sé pero tuvieron que compartir a regañadiente el premio Nobel ¿ya? mitad y mitad, 50-50 el año 1906, premio Nobel de Medicina bueno, ahí está Santiago Ramón y Cajal, digamos en su lugar de trabajo entonces, él eh, empezó a mostrar en su trabajo, eh, empezó a, a, a dar las primeras ideas del concepto de sinapsis. ¿ya? El, el término sinapsis, este lo puse de puro gusto, no me equivoco, cosa más bonita. ¡Ay, oh, qué precioso! Mire. ¿Ya? Demasiado excitement. ¿Ya? Eh, el, el término sinapsis lo acuñó, en realidad, un señor que se llama Sir Charles Sherrington que se fijó, era de, esos, era de esos que lo agarró el cajal en una conferencia, oiga, venga a ver, entonces, este señor, pero que era inglés, por, por supuesto, entonces, si lo decía el inglés, era con mucha más propiedad, ¿no? Entonces, ese señor, obviamente, como era un inglés de los correctos, digamos, dio mucho crédito al trabajo de... de Cajal. De hecho, lo citan varias veces. Entonces, por ejemplo, este es un dibujo de Cajal. Eh, a mí no me gusta mucho lo que hizo el Instituto Cajal como preservar los dibujos originales. Parece que lo hizo como un funcionario usach. Llegó y le ponía el timbre donde caía. Entonces, este, este es una, una cuestión decente, que, que el timbre no cayó en la parte fundamental, pero hay otras que son preciosas y va, tienen el timbre del Instituto Cajal ahí. Pero bueno, el fun oh, funcionario público español se debe ser como el Usacha así que <risa> y luego con mucho cariño por los h. <risa> entonces este señor fue el que acudió en base a los trabajos de Cajal el término sinapsis ¿ya? y hoy por hoy eh, o sea no hoy por hoy eh, con la invención de la microscopía electrónica ya no empezamos a fijar lo que pasaba en la sinapsis y eso lo vamos a hablar en la próxima eh, en, la, en otro día, digamos, en la próxima sesión. ¿Ya? Entonces, más. Eh, bueno, todo lo, que, todo lo que les dije, si saben inglés, lo pueden leer en este libro, releer en este libro. Desenlace, eh, enlace pirata, así que no le digan a nadie, que yo se los compartí. Entonces, ustedes hacen clic en el, en el PDF que está ya disponible en el sitio web, les va a descargar ese librito, si lo quieren ver. Salen muchas más cosas de lo que yo he dicho aquí. No, todavía no. No puse el diapo fundamental. Bueno, ¿y qué pasó con esto de la teoría reticular y, y la doctrina de la neurona? ¿sí? Obviamente, después de, la, de los descubrimientos de Sherrington y otra gente fisióloga, que fue y me, y me dio cosas, como que cayó en, en de, de gracia la teoría reticular. Pero hoy por hoy puedo decir con toda propiedad, de que en realidad los dos tenían razón. No exactamente igual, ¿ya? Pero efectivamente en nuestro sistema nervioso hay grupos de neuronas que están conectadas directamente. De hecho tiene un nombre bastante elegante, se llama sinapsis eléctrica. O sea, como, lo, como los cables, digamos, están conectados, están cableados juntos. Pero la gran mayoría de la comunicación entre las neuronas es a través de sinapsis química, ¿ya? Que es de lo que vamos a hablar. En la próxima clase. O sea, la próxima sábado. ¿Ya? Pasaron 50 días, bueno, no hicieron ni cuenta. ¿Ya? Ahora sí. Coffee break.